Este podcast es presentado por Sigmabenelux.com. Soho Brand Studio Y YDWBackdrops.com Dalia Ferreira es una artista visual y periodista venezolana radicada actualmente en Francia. Su experiencia como periodista la puso en contacto con la fotografía documental, un medio que ahora utiliza como base para sus obras de arte. Durante la década de los 90, se desempeñó como fotógrafa y periodista de El Diario de Caracas a cargo de dos secciones exitosas como El Juglar de la Ciudad y La Publi historieta, donde comenzó a experimentar con montajes, fotografías e ilustraciones con un toque humorístico sobre el mundo de la publicidad. Italia cuenta con una amplia experiencia en medios como radio, cine y televisión. Su incursión en diferentes medios de comunicación le han merecido el reconocimiento por sus intervenciones digitales que abordan la temática urbana en forma crítica con toques de humor e ironía y hasta la fecha ha participado en más de 30 exposiciones de arte y 13 exposiciones individuales. En 2005 se hace merecedora de un reconocimiento especial en el Salón Nacional de la Fotografía de la Universidad Central de Venezuela con la obra Homero en la carraca, Matt Croning, featuring Michelena. En 2014 fue la primera artista latinoamericana seleccionada por Google Cultural Institute como Google Open Gallery Artist. Esto es, Sin Marca de Agua Podcast. Bienvenida, Dalia Ferreira, Intervención Fotográfica. Por acá tenemos una súper invitada, Dalia Ferreira, que no ha hecho Dalia, de verdad que tiene una trayectoria impecable, increíble y... Dalia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este episodio de Simarca de Agua Podcast. Gracias. Eh, feliz de tenerte por acá. Me gustaría saber, Dalia, un poco sobre tu trayectoria para todos aquellos que de repente no conocen quién es Dalia Ferreira. Vale, muchas gracias. Eh, mi nombre es Dalia Ferreira. Eh, vivo en Francia, soy venezolana. Tengo como trayectoria dos. Uh, casquet, como dicen aquí, uh -huh. el estrictamente artístico y el profesional está muy vinculado. Eh, a la base soy, soy periodista eh, y comunicadora, tengo un, tengo un posgrado en, en gestión de proyectos, lo cual para una persona tan desordenada como yo me ha ayudado mucho. <ríe> eh, entonces, bueno, en, en forma paralela se ha ido desarrollando la carrera periodística de, y de comunicación creativa con la eh, con el desarrollo eh, artístico de mi vida Genial, Dalia. y bueno si hablamos de estilos fotográficos porque este programa se trata sobre la intervención fotográfica eh, es un tema bastante artístico y es una de las vamos a decir así de los nichos de la fotografía eh, donde Dalia es especialista porque bueno todos sus reconocimientos y todas las exposiciones que ha venido haciendo a lo largo de su carrera no sé ni cuántos años de trayectoria de verdad porque creo que perderíamos la cuenta entre todo lo que ha hecho Dalia. Pero si hablamos de este estilo fotográfico y el ingrediente y todo aquello que compone una obra de Dalia, eh, okay. ¿cómo describirías tú misma tu propio estilo artístico y fotográfico? Yo no sé, no, no sé cómo hacerlo, porque eh, mi obra, eh, ni yo ni nadie, uh -huh. no que me crea la gran cosota, que, que es que es tan especial que nadie lo sabe describir, sí. es porque ha sido una, una, una mezcla entre la, entre la fotografía, el arte contemporáneo, sí. eh, la, la manipulación de imágenes, eh, el collage, el montaje. El, el videoarte, la animación también, la fotografía purista igualmente sí. eh, unas sesiones que celebro cada cierto tiempo o ejecuto cada cierto tiempo llamadas las fototerapias uh -huh. con gente posando para después ser integradas a la obra entonces, ¿qué es lo que yo hago? yo lo, digamos que podía hacer fotografía contemporánea por sí. ponerle al por ponerle algún tipo de etiqueta, eh, de, sí, de, de descriptivo, vamos decir, pero me es, siempre me ha sido muy difícil, por ejemplo, el, <coughs> las galerías fotográficas eh, ven con, con sorpresa mi trabajo, porque dicen, bueno, pero ¿qué tipo de fotografía es esta? Y bueno, señor, señora, dígalo usted, vamos a ver, Ajá. O, o una galería de arte dice, esto es como fotografía, ¿qué puede ser esto? Esto no, esto no ha impedido eh, el avance de, la, de, de mi propuesta artística. Lo que ha sido es como un, un debate permanente. Uh -huh. ¿Eh? Me gusta muchísimo esto. Para nosotros como artistas, como fotógrafos, de verdad es difícil describir lo que hacemos. Nosotros, y digo en mi caso particular, yo voy con con el flow del momento, así como que cuando llega la inspiración, aprovecho, porque eso a veces no, no llega todos los días, entonces así como que cuando tienes ese momentazo, aprovechalo y bueno, y cuando la gente te pregunte, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cuál es tu estilo fotográfico? Yo particularmente no, no me creo de un estilo fotográfico, siempre lo he dicho en, en algunos de los episodios del podcast, me gusta explorar, me gusta explorar estilos, me gusta... Ver con qué me siento más cómoda y cómo de repente puedo agarrar de un estilo y hacerlo mío con mis propios ingredientes, por decirlo Muy así. Claro. Y el arte es subjetivo, lo que de repente te gusta a ti no le gusta a otro. Entonces ya está, hay, hay para todos, digo yo. Así, claro. es. así es. ¿Cómo surge, eh, hablando de inspiración, de dónde surge la inspiración a la hora de crear tus obras cuando, por ejemplo, dices, bueno, hoy voy a, hoy voy a salir y voy a tomar la cámara y, y bueno, cómo. ¿Cómo es ese proceso creativo a la hora de crear una de tus obras? Tiene, eh, me gusta mucho tu pregunta. Eh, tiene, para mí, el, el disparador, hablando fotográficamente. Sí, sí, sí, claro. es, la temática, es la temática de lo que esté tratando en el momento, de la serie que esté eh, elaborando, desarrollando sí. o reflexionando. Eh, cuando paseaba por Caracas, todo el registro fotográfico que tengo en la ciudad de Caracas por años respondía a varias series que hice eh, con distintas aproximaciones estéticas de la sí. ciudad de Caracas y o eh, a nivel de, de contenido, de mensaje. Uh -huh. eh, en este momento, fuera, fuera de, de, de nuestras fronteras como venezolano, mi obra se ha vuelto como más, digamos, más universal. Eh, tengo una propuesta que estoy trabajando hace unos, unos cinco años que tiene que ver con... Eh, con el, el, el futuro del planeta. Aunque suene uh -huh. un poco más y un poco más de lo mismo, en realidad sí. no. En realidad eh, cualquier, cualquier mensaje o esfuerzo que se haga en relación a, eh, el cambio climático no va a ser suficiente para lo urgente que significa el problema que estamos viviendo. Y en realidad no está divorciado de la obra que yo desarrollaba en Venezuela, sí. porque desde entonces, por ejemplo, la, la famosa serie y obra homónima, Cuarentena, eh, en, expuesta en los galpones en el año 2010, eh, hablaba de la sociedad enferma. de uh -huh. De las, de las grandes urbes al borde del, digamos, del, del caos por el crecimiento continuo, desenfrenado e irreflexivo que hemos tenido como sociedad. Uh -huh. eh, y cuarentena, planteaba, hoy en día es un bloque acrílico gigante que se encuentra en, en, en Madrid. Eh, hablaba de eso, hablaba de la, las sociedades este, to, tomadas por algún tipo de, de enfermedad colectiva y estamos hablando del año 2010, entonces yo no me creo pitoniza ni mucho menos, <risa> pero tú eres artista y sabes que hay como una sensibilidad, a la, como que, que podemos como olfatear cosas, ¿no? Sí. esto no hace para nada adivinadoras del futuro. No mucho menos, pero sí como hay como, como que resentimos las cosas y este, la idea de, de, de, de, de eh, estudiar la ciudad, la agitación del pensamiento, como decía Jean-François Jean Lyotard, el, el filósofo, eh, llevado a lo que, es, lo que es hoy en día, eh, lo que estoy estudiando específicamente ahora, que no es el cambio climático en general, porque sería demasiado a, a abordar y no es la uh -huh. idea, que es la moda rápida, la moda barata, el fast fashion, sí. llevado a, y aquí respondo tu pregunta, a cuando es, salgo con mi cámara fotográfica a, a, a, a obtener recursos, recursos uh -huh. para, el, para, el, para la, la narrativa. Sí. Entonces, y es cuando empiezo a imaginar, puede que esté en medio de un bosque, y en realidad lo que estoy viendo son unos, uh, unos zapatos incendiándose, por ejemplo. Sí. Eh, es, es, es con la temática clara que surgiría la, la, eh, la inspiración, por decirlo así. Sí, yo creo que esa sensibilidad artística de la que hablas se debe más que todo a la capacidad de observación y curiosidad que tenemos artistas, fotógrafos, pintores, escultores. Estamos como más eh, conectados a la tierra. Y estamos como más pendiente de todos esos detalles y de lo que pasa en la calle al momento de hacer como, tú, como te pasa a ti, que coges tu cámara, te vas a la calle y, y observas. Y, pero yo creo que es más esa capacidad de observación de lo que está pasando y no estar ahí tan pegados a, al telefonito. Entonces estamos como que como un poquito más conectados. La verdad que me encanta la descripción de cómo es tu proceso, Dalia, pero hablando de esta parte técnica, de tu proceso creativo, ¿qué cámara estás utilizando en estos momentos? Porque a toda la audiencia le interesa saber con qué recursos trabaja el artista, eh, si son recursos pobres, si son recursos exuberantes. Todo es válido para para saber cómo logras esas, eh, ese resultado final, ¿Qué, okay. qué cámara usas, qué lente usas. Todos, cuéntanos los secretitos. Eh, eh, verdad, eh, voy, a, voy a decir, eh, voy, a, voy a ser absolutamente políticamente incorrecta con todos los fotógrafos que has entrevistado. Okay. Yo, en técnica fotográfica yo lo que tengo es eh, el, el ojo el ojo bien abierto okay. La cámara poco me importa okay. yo tengo una nikon ni, ni siquiera me acuerdo el nombre el número de mi nikon ahora mismo okay. tuve una cano cambio de cámara pido cámaras prestadas este en estos días tenía una mark de esta full frame Ajá una resolución divina, utilizo mi, mi iPhone, eh, la resolución no me importa tanto, eh, porque, porque es el mensaje, o sea, yo, yo pienso, allí soy de, demasiado como, como, como periodista, es decir, si la imagen no está perfecta, poco me importa. La primera imagen que yo hice en, en mi vida, digamos, artística que fue Homero en la Carraca sí. que, eh, Rennig, se, se, se llama esa obra colección privada de Jaime Nescares Phelps eh, eh, y que recibió un reconocimiento en el Salón Nacional Universitario de ese año en la UCB la tomé Jessica eh, y eh, estimada audiencia con una cosa llamada en la época Palm Pilot Ajá uh -huh. Sí, la conozco. Era un aparatito así como de este tamaño. Sí. Uno tenía un lapicito. Ajá. Y así, y tomaba la foto. Sí, dos, señor. Dos píxeles. Exacto. Dos píxeles. Este, Exacto. Yo robé esa imagen en una exposición a la que fui, donde eh, Homero no se eh, Miranda no se encontraba en la carraca. Eh, porque somos, yo, yo me siento, toda la vida me, me, me he sentido una, como una ladrona de imágenes, todo es robable, desde de de, el parque nacional donde se encuentra ese árbol, o el ayuntamiento, eso pertenece de alguna manera a alguien, está escrito legalmente, okay. no hay absolutamente libre, no sé qué pueda ser libre, el aire no se ve, en todo caso las nubes, a lo mejor, el pero digamos que es lo único, todo tiene, todo tiene dueño, por cierto. Sí. Entonces, eh, allí acosté a Homero y bueno, respondiendo a la, a la, a la pregunta inicial de qué, qué, qué cámara usa, no importa. Puedo, puedo usar con lomografía puedo usar este, una caja oscura con un huequito y lo que re, o cianotipo, realmente es lo de menos. Indivina la respuesta, Dalia, porque es que, mira, a veces decimos la cámara no hace al artista ni al fotógrafo, o sea, lo hace tu ojo bien entrenado y, y lo que sea que uses, no importa, no importa porque es tu visión y es tu pasión lo que tú estás plasmando allí. Entrenado, Jessica, digamos que es como inquieto. Eso, la, la curiosidad siempre. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso. Y, y bueno, hay gente que es aficionadísima de los gadgets y de todas las cosas que sacan, que saca este hermoso mundo de la fotografía, porque ok, si, si tienes el dinero, como decía Kimberly Spinelli en el último episodio de la primera temporada, si te quieres comprar la última cámara, las últimas luces, ok, perfecto, ve, cómprate cómpratelas, las practica bastante. Eh, no lo hagas solamente por, por flashear y decir, ah, tengo lo, lo último de lo último y de repente ni lo sabes usar todo es completamente válido. Tuvimos una artista también cubana eh, en la primera temporada, Lisbeth Goenaga, que sus recursos son bastante humildes y la fotografía que ella hace, ella no se vale de ningún tipo de luz artificial, ella trabaja con la luz natural y con la camarita que tiene en ese momento y una lente de lo más básica. Sus resultados son impresionantes y no hay límites. Los límites se los pone uno en la cabeza, lo hemos dicho muchísimas ah. veces. Totalmente de acuerdo, porque que, que, que es perfecto. Mira esta esta anécdota rápida que, que les cuento. Sí. En un momento dado, eh, yo empecé a hacer fotografía. Yo tenía un estudio en casa. Sí. Los juguetes más digamos más envidiados del momento, ¿no? Sí sí. Super luces porque era era fotografía de, de, de gente de personas. Entonces tenía que ser muchas gran, muchas y grandes y muy potentes. Y una super camarota. En uh -huh. casa pasó todo el mundo. Pasó de eh, este, este dúo de, de, de, de raperos venezolanos que se llamaban Franco y Oscarcito. Uh -huh. Ajá. Eh, los chicos Pixel de. Bandas uh -huh. de, de rock venezolanas. y... Mayren Martínez, Colina, el sí. cantante. Sí, sí. Eh, y en un momento dado la cosa empezó como a decaer uh -huh. y resulta, eh, em, em, empezó la, la tecnología móvil con excelentes resultados desde, desde el punto de vista técnico sí sí pues yo yo esto todo esto lo o lo vendo lo regalo porque eh, el, el mundo va cambiando sí. y la, los y los recursos también entonces como como es el caso de la fotografía que acabas de mencionar con una camarita sencilla de niño uh -huh. está eh, magnífica y con una super cámara puedes hacer una mala foto. Eso finalmente, finalmente no, como dices tú, el, el, el hábito no, no va a ser al monje, ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, también te comento sobre Pedro Trevisón. Él es iPhoneógrafo, él, todas sus fotos y ahorita está desarrollando una colección preciosísima que se llama Paradoxes. Se encuentra en Barcelona, también venezolano, creativo. Eh, todas sus fotos son hechas con iPhone y él nos explicó en, el, en aquel episodio eh, hasta cuánto puede imprimir de repente una imagen, qué tan grande puede ser y no hay límites, no hay límites para, para hacer arte. De verdad no, que no. No hay límites. Eso. Ahora, porque entre cuando empezamos a, a describir tu, tu biografía, que el, al principio del, del episodio hablamos eh, sobre la crítica hacia la publicidad al principio de tu carrera. Es, esa parte me parece súper interesante. Tenías una columna en el diario, un diario muy conocido en Caracas, en Venezuela. El diario de Caracas se llamaba así o se llama. No sé si todavía existe a, a la fecha, pero tenías una columna que se llamaba Publi... ¿Me puedes ayudar con esta parte? Oriel. Exacto. ¿Podrías describirnos un poco de qué trataba esta columna? Porque te pregunté fuera de, de cámara. y, Pero cuéntame esto, lo de... El, no sé si era humor o si era burla acerca de la publicidad. Okay. Cuéntanos un poquito de esto. Yo era periodista en el diario. Eh, después de haber pasado por las cámaras de Venevisión como, como reportera, eh, salió una oportunidad chévere en el diario y yo quería experimentar el, el, el diarismo. Sí, sí. ¿no? Eh, y además el, el, lo impreso, escribir todos los días, ir a buscar la noticia, me gustaba muchísimo y mmm, yo siempre he hecho cosas en paralelo. Uh -huh. Y así como eso, después me gustaría hablar de una colección de, de, de ropa que hice en los años 90 llamada Doc, Document Collection. Oh, wow. eh, que, que fueron, fueron t-shirts que, que vendíamos por, en, en ediciones limitadas, mm -hmm. la llamada la Feria del Ateneo de Caracas. Wow. Eh, la historieta era mm -hmm. eh, esta, esta búsqueda paralela siempre de, de, hacer, de hacer algo con imagen y mensaje, con su, eh, significado y significante. Sí. Entonces, eh, yo, yo me decía que la, la, que la publicidad, que si bien era eh, God, God, bless, God bless advertising, ¿no? eh, la, la, la sangre del, de, del medio que nos permitía a todos pues, pues comer, eh, ¿por qué no podría ella salir de los, de los, de los límites de sus... De, para lo cual eh, servían determinados productos y hacer una historia. Entonces tenía un personaje que se llamaba Tucci, uh -huh. ahí comían cosas graciosas, era como una especie de. de, de como, como un condorito, porque el, finalmente siempre ocurría algo eh, que era el gag de la, de la, de la historia. Sí. Estaba al traste con, con lo que estaba planteado en. La, en era, era, era, una, era un cómic, era un sí, cómic. Sí. Fotográfico. La estética era fotonovela. Rosana Faría, eh, que vive hoy en día en Barcelona, era uh -huh. gráfica del diario en ese momento y ella era quien me hacía los, los montajes que yo le, yo le pedía. Fotomontaje. Creo que la, la búsqueda estética para mí del fotomontaje viene, viene desde, desde allí e incluso desde más atrás. Ok. Atrás. En el cuarto. En mi cuarto en Caracas, en mi mamá tiene todavía, no ha querido nunca de, de despegar de la, de la puerta del cuarto una foto con las meninas de Velázquez a las cuales yo le una, una ropa encima de, de una revista de moda. Entonces Ajá. es un tema de capas, de montaje, de exploración de imágenes, una sorota que siempre me ha acompañado. Ahora es que estoy haciendo libre asociación de ideas como si fueras un psicólogo, Jessica. En este... Por eso te hablé de, de Document Collection. Document Collection, eh, el eslogan era periodismo textil en acción. Okay. Algo 100% noticioso. Entonces, tomaba las noticias del momento nacionales e internacionales, las imprimía las, en, en, en Screen y reservaba espacios para hacer montajes de colores. Entonces, eran mensaje y estética, de nuevo. Y esta colección fue, fue interesante porque la gente les empezó literalmente a coleccionar y a comprarlas sin usarlas. Las uh -huh. compraban, las montaban en, en cuadros en sus casas porque les, les, les parecía una cosa interesantísima. Sí. Y ahí el tema, de nuevo, de, de, de, la, de la calidad. Yo mientras más grano, más, más amplio el grano, así como, como periodístico, como, como sucio, era más interesante eh, y menos, menos preciosista, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso, eh, perdón. eso me gusta, eso me gusta porque hay gente que, que odia el grano en, en la fotografía, pero yo digo que, que bueno, mmm, algún tipo de fotografía sí si le cuadra, no hay problema, o sea, el ruido en la fotografía no está mal, es un estilo y, y ya está. No pasa nada claro claro ya es ya, ya tiene que ver con las exploraciones este pues estéticas uh -huh. de, de, de moda después de de, de, de los años en document collection unos años después la marca indiani sí eh, era una una colaboración e hicimos una una serie llamada caracas forever okay fueron, bueno, los principales iconos que yo fui trabajando a lo largo de los años, pero en una clave mucho más pop, O guarjoliana, sí, sí. Eh, con las camioneticas caraqueñas o los edificios de la ciudad bien estallados de color, bien sí. estallados, oh, sobre franelas que en su mayoría eran casi todas de fondo negro para que, ellos, para que aquello se viera, se viera bien. Entonces ha sido como, esa es una parte de mi carrera artística que han sido colaboraciones con, con, con, con, ¿no? con moda. Uh -huh. En la tienda Sambil en Caracas, del centro comercial, lo, los paneles que, que decoran esa tienda son, es obra, obra hecha por, por esta servidora. Y es pues, una, como una especie de homenaje a la, a la ciudad de, de Caracas que eh, Samuel el, el dueño eh, ha sido toda la vida un enamorado de nuestra cultura de nuestra sí. de nuestra cultura urbana y Indiana ha sido eso moda urbana muy muy caraqueña muy eh, no no diría solo caraqueña muy venezolana porque le ha ido también por regiones y ha celebrado mm. nuestra nuestra cultura es un un tipazo apasionado de la cultura venezolana y bueno Caracas es Caracas. A mí me ha encantado, de verdad, vivir mis últimos años de, de carrera profesional en Caracas antes de, antes de mudarme a Europa. Fue una experiencia única. No me arrepiento y, y amas a Caracas con todo tu corazón. Y desde que te despiertas y ves el ávila, desde su clima, desde, desde todo. Yo sé que las cosas han cambiado un poquito porque, porque, bueno, las circunstancias, pero espero volver algún día. Algún día espero volver a Caracas. Yo también. También. Yes. Yo las fotos la, las, las hacía eh, eh, después de los, de los días festivos en Caracas. Sí. Después del 4 de diciembre, después del 31, salía yo a, a, a las 5 de la mañana a, a recorrer a toda Caracas con, con la, la cámara que tuviera en el momento, mm -hmm. con la que me encantaban las motos, o en coche, como fuera. Eh, y entonces así me iba para el 23, me iba para, para la lagunita, para donde fuera. Y de allí que tengo ese, ese, ese, eh, ese banco tan grande de imágenes venezolanas. Ahora, Dalia, ¿cómo separas tú la Dalia artística de la Dalia humana? ¿Existe alguna separación? Y te pregunto esto porque eh, hay personas que se crean un alter ego como artista. O sea, yo, por ejemplo, soy Jessica Duque es mi nombre para todo, pero yo separo mucho lo que es la parte profesional de mi parte personal. O sea, yo soy fotógrafa y en, mi, y en mis cuentas tú solamente vas a ver lo que yo hago, pero muy poco, muy poco sobre quién soy, porque me gusta trazar un poco la línea y, y respetar un poco la privacidad. Mi privacidad como, como persona. ¿Tú aplicas esto? No, no puedo. No puedes. Eh, no puedo porque todo está demasiado imbricado. Uh -huh. mm, en mi caso, yo, yo siento que la, la, como la forma en que me he ido construyendo eh, es como, como de todo un poco, ¿no? Como sí. el, estos pulpos que están en el fondo del mar y, y cuando viene un, no sé, un tiburón, agarran con sus ventosas y se cubren de de, eh, ¿cómo se llama esto? De, de Pequeño Crustáceo, ¿no? Ajá. O sea, son muchas cosas juntas. Eh, una Cuando hice una colaboración hablando de marcas con la gente de Unión Radio, en uno de uh -huh. sus comentarios, eh, la directora me dijo, es que tu obra es demasiado radiofónica. Me lo, me lo comentó en una oportunidad y um, me pareció interesante el, el mensaje que, que, me, que me transmitía. Porque decía, es verdad, yo estoy hecha de radio por todos lados. Eh, yo estoy hecha de, de, de, de, de fotografía, de, de arte contemporáneo. Eh, estoy hecha de deporte. Eh, entonces, en una imagen está todo eso. sí En una imagen, por ahí pasó pasaron los años de radio, pasaron los años de, de, de, de deporte extremo, pasaron los años de, de, la, de las tomas fotográficas a modelos, porque ahora hago es fototerapia, uh -huh. todo está ahí. Eh, hablaba en estos días también sobre cómo organizar editorialmente las redes, porque está LinkedIn, está Instagram, Facebook, sí. etc. Eh, entonces dije, no, no, no me interesa separarlo tanto porque, porque no puedo, no, no, no, no, no, no, no, lo concibo, no lo concibo de otra manera. Por Entiendo. ejemplo, en Francia, eh, soy profesora universitaria de, en, la, en escuelas de periodismo y en escuelas de comunicación. Uh -huh. Entonces, ahí es, digamos, Dalia LinkedIn, ¿no? por decirlo así, sí. pero no puedo ocultar a, a mis estudiantes que soy artista. Exacto. Esto. Sería, sería mentira, uh -huh. sería claro. Eh, no entenderían cosas que yo hago o digo si no les hubiese dicho eso de otra manera. Ok. Bueno, es un poco... Todo, ¿no? Pero comp compartes muchísimo de tu vida personal en tus redes sociales. Mira, mi vida personal eh, eh, es arte. Eso. Uh -huh. Es arte. Sí. Es así, es así. Ahora, Dalia, el momento, es... en el momento en que tu vida eh, cambió, vamos a decirlo así artísticamente, al momento en que empezaste, empezaste a tener esa exposición o sobreexposición sobre tu talento. Una vez que ganas este reconocimiento especial por eh, la obra de Homero en la Carraca, ahí empezó todo como a andar muy rápido. ¿Cierto? Este tu reconocimiento como artista cuando te pusieron, vamos a decirlo así, en el Spotlight. Así está. Aquí está Dalia Ferreira y todo el mundo enloqueció con lo que estabas haciendo. Eh, Sentiste algún en algún momento como artista, eh, no hablamos como periodista ni como nada de esto, sino como artista, ¿te sentiste en algún momento como que dudaste sobre si de verdad eras un artista, sufriste de eso que llaman ahora o que está muy en boga, el síndrome del impostor? Todavía. Todavía, ¿te sientes como que no eres artista? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Con todos esos reconocimientos y con todas esas exposiciones? No importa, yo a, a mí las, la, los títulos, las categorías de cosas eh, me ponen muy nerviosa. Ok. Eh, comprometen demasiado, y no es que artísticamente eh, deje de estar comprometida, no hablo de ese tipo de compromiso. Eh, yo soy una practicante, yo soy una estudiante permanente, yo me equivoco a cada rato. Eh, okay. Entonces, esto es una exploración, la vida es un viaje. Entonces, eh, el hecho de que te digan oh, artista o no, Uh, bueno, sí, suena, suena bonito suena, suena cool como dirían, pero uh -huh. a, no me importa tanto ok, y también porque hemos hablado con otros invitados acerca de su experiencia y la presión para crear eh, ¿te has sentido presionada por esos títulos y todos esos reconocimientos como que el mundo está esperando por la próxima obra de Dalia Ferreira ¿te has sí. sentido con esa presión y, y de repente con esos bajones que, que dices no me siento de humor para crear? Sí. No, no quiero o por un tiempo no quiero tocar la cámara. Eh, háblanos un poco para ayudar a otros fotógrafos, porque esto es importantísimo, más que todo por nuestra propia salud mental. Okay. Ahora, la presión que existe sobre crear, crear, crear y mostrar algo nuevo para estar al día en las redes sociales. Eh, sí. Hay gente que, bueno, yo por ejemplo me tomo mis breaks creativos y yo digo no publico nada por publicar. Siento que cuando quiero publicar algo es porque de verdad tengo algo que, que aportar y no porque de repente hacer algo tan repetitivo, repetitivo y de repente ya se vuelve menos interesante. ¿Qué tipo de terapia o técnica aplicas tú para, para sobrellevar esos momentos en que sientes no quiero crear nada, quiero tomarme una pausa, eh, vuelvo después? Como, porque los artistas somos muy sentimentales en ese sentido, somos muy, muy sensibles. Sensibles. sí, sí. Eh, Pregunta es estupenda, Jessica. Eh, yo pienso que hay dos tipos de pausa, ¿no? La okay. pausa volitiva, o sea, la que, la que tú te impones porque así lo decides, sí. y la pausa porque algo te ocurrió en tu vida y, y, aunque, y aunque quisieras, te, te paralizas. Uh -huh. Todos los seres humanos pasamos por, uh, por esta última eh, y hay que, hay que vivirlo y hay que, hay que dejar que pase. Sí. Eh, no ocurre nada. A los artistas, si bien a veces sentimos presión, por supuesto que sí, me, me siento, me he sentido y me siento presionada cuando tengo encargos, cuando tengo un, tengo un equipo de trabajo por el cual uh -huh. me siento. Eh, deliciosamente presionada y agradecida con la vida de tener este equipo de trabajo eh, la presión a mí me ayuda a, a empujar ¿no? Ajá. normalmente es así, a veces digo eh, paren el mundo que me quiero bajar eh, <risa> no hacer nada entonces, fíjate le estás haciendo esta pregunta a alguien hiperactivo uh -huh. ¿ok? Eh, yo no yo no yo no, yo no tiendo a darme eh, mucho el permiso de hacerme, de hacer las pausas pero las hago de todas maneras o sea sí. es más difícil para una persona como yo proponerse una pausa que para alguien un poco más zen sí yo tuve he tenido tuve y he tenido pausas en mi vida que no hubiese querido tener por cosas que ocurren per, en, en personales no sí sí puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una ruptura, puede ser un distanciamiento. Estás sí. allí, pues no hay nada que hacer. O uh -huh. Puedes hasta un malentendido con una galería y te quedas te quedas eh, legalmente atado sí. como cantantes, todo eso me ha pasado. Y pues la cosa, la pausa viene sola y el bajón viene solo. Okay. ¿Cómo te recuperas? ¿Cómo te recuperas? Te recuperas con el tiempo, el tiempo es el mejor aliado. Uh -huh. mm, lo que hay que hacer lo que hay que hacer es recomendación meditación no sé meditar hay mil tutoriales es muy fácil meditar este puedes puedes hacer de, desde la más sencilla que es respirar y hacerlo todos los días aunque sea cinco minuticos hace una, una, una diferencia inmensa inmensa yo he llegado a tener periodos de crisis en los cuales he, mm, eh, meditó hasta tres veces al día, eh, fue un periodo muy particular en mi vida y eso me ayudó enormemente y salí súper modificada de ahí. Sí. Eh, otra cosa es hacer deportes, uh -huh. ¿no? eh, yo nado mucho, otra cosa es salir a la no eh, o yoga o lo que sea que hagas, kickboxing, lo que sea. Sí. Eh, al, al encuentro de naturaleza, lo que llaman el, reca, el recargarse, caminar uh -huh. con los pies descalzos sobre la naturaleza, eso eso vacía divinamente y te vuelve a recargar por un tema de polaridad que no logro entender científicamente, pero está comprobado que es okay. así. Ver verde y que el pie sienta la, la tierra, que se te que se, se te ensucia el pie. Dar sí. música, eh, emborracharte, hacer la fiesta. Eh, ver a los amigos, hablar tonterías, ver cosas eh, poco inteligentes en la televisión. Eso lo hago. Hay muchos recursos, cocinar, comer, comer chucherías, sin culpa, hay recursos. Lo que hay que hacer, todo lo que estoy diciendo eh, eh, es no tener culpa de que no estás trabajando. Uh -huh. Eso va a venir, porque eh, naciste así, eso es imposible que no regrese, es imposible y te lo digo con los pelos en la mano. Cuñado uh -huh. de cruces, cuñado uh -huh. no cuñado. Eso. Bien, gusta eso? Funciona, te gusta, gusta? escucha, la si tienes un, un, un pues, compra una mascota, todo eso ayuda mucho, todo eso ayuda. Y la inspiración regresa eso está, te lo firmo te lo firmo con, con con sangre de este dedo si tú quieres me encanta lo que acabas de decir dalia porque hay tantos recursos para activar la creatividad una vez que ya se está así como sobresaturado y bueno que las pausas son necesarias el mundo no que está esperando por Pepito de los palotes para que saque una obra ya el mundo se puede esperar porque si de verdad el artista se ha hecho un nombre el mundo espera va a estar allí y ya bien. está. No sé, nada, nada va a cambiar. Ahora. Yo, no, no, que me preguntaste. Eh, por favor, querida audiencia de Sin Marca de Agua, eh, no trabajen para las redes sociales. Eso, bien. O sea, no. Es suficiente con eh, la, la, las complicaciones y las cosas bellas de la vida. Entonces, las cosas bellas de la vida están en, en, en el mundo real, ¿ok? En eso que hablábamos de siente sobre, siente sobre, sobre, sobre tu pie el, el crepitar de una hoja en verano y lo, o, la, o la humedad de la tierra. Toca a alguien. Eh, no trabajen para las redes sociales. No hagan eso porque eh, se van a convertir en esclavos de algo ilusorio y se van a poner muy tristes, además. Las sí. redes sociales. Sirven, claro que sirven. Sí, sí. Pero... De... en la justa dimensión. Sí, exacto. Lo que es la realidad versus la fantasía. Muchas veces las cosas que se ven en las redes sociales no es lo que parece. Lo hemos hablado y tuvimos una psicóloga invitada acá en el programa, en la primera temporada, eh, que todo lo que se ve o todo lo que es oro no precisamente ve... Todo lo que brilla no es oro, vamos a decirlo así. Ahora, Dalia. Me gusta mucho la humildad con la que hablas sobre tu trabajo, sobre cómo ser artista, de cómo sobrellevar el día, de cómo ha sido tu trayectoria. Ahora esta es pregunta clave, el ego y el artista. Eh, muchas personas dicen que el ego es lo que te hace sobre o sea, resaltar como artista, es lo que hace tu carrera. El ego es necesario para para el artista para el fotógrafo. Cómo manejas esa parte del de, de ego? ¿Eres, eh, egocentrista, ¿Eres egocentrista como artista? ¿Es necesario de verdad? A ver. Claro, todos tenemos nuestro ego. ¿a todos. Hace avanzar. Pero hasta un punto. Uh -huh. Por, destruye. El ego, el ego destru, te destruye como persona y destruye a los que están a tu alrededor. Uh -huh. eh, yo tengo una trato, a veces no lo logro, por supuesto, porque soy ser humano común y silvestre, uh -huh. trato de estar muy eh, vigilante a mi ego, okay. eh, me fatiga la gente con, con grandes egos, me fatiga mucho, me aburre, no sirve para nada. Este, eh, es chocante, es arrogante, es humillante para otros. Sí. Eh, eh, en realidad, el ego es el que ha creado que en este momento histórico, uh, mes de abril del año 2022, en la historia de la humanidad, tengamos una guerra absurda entre Rusia y Ucrania. Sí. Uh -huh. Eh, por el ego eh, se acumulan 56 toneladas, 56 millones de toneladas de ropa en eh, los basureros del mundo, porque uh -huh. toda la última moda de la ropa, hablando del fast fashion y de mi última investigación. Exacto. Eh, hay recursos para controlar el ego y son ciertas corrientes espirituales que ayudan a darse cuenta, porque el tema es que. Eh, muchas veces no nos damos cuenta de lo mal que estamos quedando, hablando tanto de nosotros mismos sin que nadie nos haya preguntado. Eh, y cuando empezamos esta, estos senderos espirituales, mmm, a veces nos damos cuenta de que el otro está haciendo presa de su propio ego. Y cuando eso ocurre, hay que ver a la gente como con compasión. Ojo, no soy maestro espiritual. Eh, espero no sonar ego espiritualizado, pero hay que tener cuidado. El ego no sirve para nada. Es solo una actitud y mm. eh, otra oh, ah, es que también va por el mismo camino y no se ha dado cuenta. Gracias por tu detallada explicación acerca de lo que es el ego. Me encanta. Es muy humilde, de verdad. Eh, mm, siento que no es necesario humillar a otros para estar o para ponerse arriba. Creo que el ego es parte de la inseguridad. Es parte de crearse una autoridad. Eh, puede ser buen artista sin necesidad de, de pisotear a otro. No tiene nada que ver el ego con el talento. Por eso, menos. eso. No tiene que ver con nada en realidad. Exactamente. Ahora, Dalia, vamos a hablar un poquito sobre la experiencia o tu experiencia con, en el, con el mundo de los NFTs. Tienes una colección eh, llamada Paranoia y nos, nos gustaría saber qué tal ha sido tu experiencia, porque hay cierto debate de que los NFT es un mercado un poquito verde todavía, es algo muy volátil. Hay muchas opiniones acerca de, de, de exponer tus obras o de ponerlas a la venta vía eh, OpenSea o cualquier otra plataforma de estas para, para monetizarlas. Muchos eh, dicen que dinero seguro con esto de hacerlas, eh, de venderlas vía Stock Photo o cualquiera de estas plataformas o eh, en tu propio website, eh, tus propios prints. Pero cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ti de, de poner tus obras allí. Mira, soy una exploradora más. Ok. Eh, mi experiencia ha sido la siguiente y he cometido un error que voy a compartir para que eh, no lo no lo no lo cometan ustedes y para uh -huh. yo, eh, yo yo publiqué varias abrí mi cuenta en OpenSea uh -huh. y qué hice publiqué eh, y después por falta de tiempo y por por por muchas cosas que tenía en el en el presente en ese momento hace unos pocos meses eh, no hice más nada y eso no crece solo hay es que tratarlo como todo como todo, hay que hacerle un trabajo de comunicaciones. Mm. Entonces, entonces ¡Oh, dios mío, pero el tipo que hizo lo, los monkeys, estos, ¿Ah? todos los que lo han logrado, ¿no? ¿Qué han hecho? Entonces, bueno, eh, ¿qué han hecho? Han hecho un trabajo de comunicación brutal. Sí. Entonces, ahí están. Eh, cuando lo hagan, que lo van a hacer, van a abrir su, su, su cuenta no PC o, lo lo, o la que sea, pues la recomendación es que hagan la tarea completa y eh, eh, está en es consumo, pero eh, me imagino yo que se llegará a algún lado. Sí, sí. Me imagino, pero no pongo las manos en, la, en el fuego, porque claro. como dice es verde todavía. Uh -huh. No sé, súper fiebre eh, o es el nuevo, el nuevo oro de, esto, de, de, de, este, de este momento histórico que estamos viviendo. ¿no? Sí, sí. Ah, me gusta el tema, me interesa sobremanera. Y en este momento estoy produciendo con mis mecenas en Madrid eh, parte de mi, de mi serie eh, de, de la moda rápida, fast fashion. Sí. La, en realidad la serie no se llama fast fashion. La serie se llama La segunda piel. haciendo okay. cosas en, en distintos... Eh, Materiales como, como divón, como telas, como ladrillo, como eh, monitores. Y uh -huh. estoy haciendo una cosa que se llama um, videoimpresión. Ok. Videoimpresión son, eh, son NFTs eh, presentados bajo la forma de un porta Vamos a ponerlo así muy sencillo. Ok. Eh, finalmente. Tú puedes tener un NFT físico, entonces es un portarretratito de distintos tamaños, que el, el, el cual no reposa únicamente en, en el OpenSea adentro del, de, de, la, de la red. El blockchain, ajá. bien inmaterial, sino que lo puedes tener físicamente en tu casa o en tu oficina. Ok, algo ya materializado, nada sí. virtual. Perfecto. Entonces, eso es uno de los proyectos en los que estás trabajando actualmente, ¿cierto? Sí. Me, me encantaría verlo. Y bueno, cuando esté listo yo sé que lo vas a comunicar por todas tus redes sociales y por tus plataformas que las voy a mencionar por acá. Las voy a dejar también en la cajita de descripción del, del episodio. Tenemos a Dalia que se encuentra en Instagram y es Dalia Ferreira, así tal cual, sencillito. Sí. Sencillito. Ella también forma parte de una comunidad. En España se llama Boom Art Community. También pueden seguir esta, esta interesante cuenta por Instagram. También por su página web, que todo eso lo voy a dejar por acá en la cajita de descripción. Dalia, sé que el tiempo es eh, preciado para ti. Estoy súper agradecida con esta conversación tan amena, tan bonita, tan llena de nostalgia, de recuerdos, de, de amor y de arte y de fotografía y de tanta sinceridad que de verdad se aprecia acá en Simarca de Agua Podcast para todos los que están escuchando y también viendo por YouTube. Quiero darte un espacio para que te dejo unas palabras a, a la audiencia y bueno, gracias vale. nuevamente. Gracias a ti, Jessica. Eh, no, las palabras son de agradecimiento. Eh, estamos organizando en este momento el canal YouTube, entonces, uh -huh. echarle un vistazo, pues vayan a él. Sí, ¿sabes? sí. YouTube. Eh, y después está la página web que estamos organizando también, que es daliaferreira.art. daliaferreira.art. Sí. Entonces, bueno, por ahí, por ahí vienen cosas, cosas interesantes con, también con el tema de arte y moda próximamente, eh, por el tema del, de la segunda piel, esta colección que, que denuncia el, el consumo salvaje de, de, de prendas de vestir. Sí. Y quiero reconocer el trabajo que hace Jessica con Sin Marca de Agua. Esto es magnífico, magnífico. Uh, yo, yo, yo, yo me imaginaba hace unos años por qué no existía un podcast sobre fotografía eh, que fuese en español. Hasta que me, me topé con Sin Marca de Agua y después tuve la, la dicha de ser contactada por Jessica y el honor. Y bueno, eh, pues... Cuenta conmigo y para lo, que, para lo que salga, como decimos los venezolanos sí. y además que tienes un, una, un, un timeline precioso con, además con gente de altísimo nivel y me siento muy honrada de que me hayas invitado y gracias por, por la entrevista. No, Dalia, de verdad te agradezco, más bien el honor ha sido para mí tenerte acá en, el, en este line-up de invitados de esta segunda temporada. Eh, recibí la recomendación eh, Tienes que entrevistar, entrevistar a esta artista Es tremenda artista ah. Y yo dije, bueno, pero este es un área de la fotografía Que todavía no habíamos explorado Lo que es la intervención fotográfica Estoy muy contenta, Dalia, de verdad Un abrazo inmenso Y sé que vamos a seguir haciendo cosas juntas Estoy segura de eso Y vamos a seguir en contacto Y bueno, un abrazo a todos Y muchísimas gracias por eh, sintonizar este episodio de si de podcast Y será hasta el próximo Gracias, Dalia, un abrazo